Bueno, pues somos sus amigos Elida y Rafael Cavazos. Así es, les saludamos, damos claro la bienvenida. Sí. Gracias, gracias por estar viendo y escuchando este video que nos hemos propuesto eh, en, en dar buenos mensajes. Y, y el tema que vamos a agarrar en este momento es la autoestima. ¿Qué es la autoestima? Okay. Es interesante, eh, por demás, el tema, ¿qué es la autoestima? ¿Y ¿Qué podríamos es. decir con respecto a o la sea, autoestima? Que, pues bueno, la autoestima es la, la valoración generalmente positiva de uno mismo. Y es lo que nos dicen, pues, una, vamos a decirlo así, lo que se describe de lo que es la autoestima. Exactamente. ¿Mm? Entonces, en pocas palabras, la autoestima es un sentimiento que nos sirve... Para autovalorar un conjunto de aspectos o actitudes corporales, mentales y espirituales que forman la personalidad. Fíjate, es que todo incluye, ¿eh? Todo, todo Tanto incluye. Tanto lo espiritual como lo mental y lo corporal. Todo. Cuando tú no tienes confianza en ti misma, Ajá. has con la ah, vista en el ah, suelo, no levantas tu cabeza... Eh, tu posición está muy, o sea, floja, <risa> muy floja. O sea, eso ha sido otra palabra que, que <risa> conocemos. ¿verdad? Entonces, fíjate la importancia de, de, de, de, de, de, de la cuestión del cuerpo. La, la, sí, la cuestión del cuerpo. El, el andar así, como con, siempre con tu frente en alto. En alto, ¿verdad? derechito, siempre mirando con, de frente. Con, con los hombros levantados, uh -huh. o sea, no, no caído. Así es. Entonces, este, pues cuando le damos importancia a lo que las dos personas pudieran decirnos, o sea, comentarios negativos, Ay, ¿verdad? Como, como tú no sabes, tú no puedes, etcétera, etcétera. Hay mucho negativo. Entonces, ese tipo de personas les llamamos que pudieran ser que los robasueños. Los robosueños, y así es. Es. De hecho, tenemos una reflexión al respecto. ¿verdad? Así es. Y miren. Los sueños te los vas a topar hasta en la casa, sí, hasta sí. la misma familia. Puede ser tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, tu prima, tu tía, tu vecina, en fin, tu compañero de trabajo. Eh, Con en los fin. que tú convives. Eh, los robasueños te los topas en todo tiempo. Así es. Entonces, qué importante es nosotros autovalorarnos, que nosotros sepamos lo que realmente sí queremos es. y que luchemos por ello así es, tener uh -huh. la fe y la confianza la seguridad que, que sí podemos ¿verdad? entonces mantener en, en buen estado nuestra autoestima es imprescindible para evitar los problemas de conducta al, al hacer esto le ayuda a su desarrollo personal ¿Sí? ¿verdad? ya que las debilidades en la autoestima afectan la salud y las relaciones sociales y las productivas Claro, porque cuando andas deprimido, cuando andas con tu estima muy baja, pues tus relaciones sociales andan muy bajas. Se baja, se baja. Y por otro lado, la persona no es productiva de esa manera. Exacto. No, no tiene ganas y no, el, ánimo, el, el, el, el deseo, ánimo y el deseo sí. de poder hacer algo. Así es. Cuando hay tanto que hacer en esta vida. Hay muchísimo. Hay muchísima necesidad ahí afuera. Correcto, así es. Y cuando digo ahí afuera es en el área donde vivamos donde te muevas así donde es. te muevas eh, con tus vecinos con tus amigos con tus familiares en los compañeros de trabajo tus empleados en fin así la es. autoestima es sumamente importante que muy esté arriba, importante, arriba, arriba, es. arriba arriba arriba y más arriba uh -huh. entonces el concepto de la autoestima es muy importante en la vida de una persona uh -huh. esto le ayuda a tener eh, pues Actitudes constructivas y productivas, entonces le, lo, le traerá a la persona la confianza de aprender, desarrollar alguna actividad. En ocasiones puede ser desconocida para él o para ella, pero al tener un buen grado de autoestima, con seguridad podrá lograr lo que muchas otras personas no lo pueden hacer. Así es, porque va a depender de ti y de nadie más, no de lo que están a tu alrededor sino de ti nada más, mi amada, mi amada así es, es. el video para tener esa actitud positiva esa correcto. actitud positiva te va a hacer una, una actitud creativa, creativa, la de aprender, desarrollar de realizar, correcto entonces correcto. Así tú, es. tú mencionabas ahorita que podrás lograr, lograr muchas cosas que otras personas no lo van a poder hacer, pero tú sí puedes tú sí puedes, déjame tú decirle, sí tú, puedes? tú sí puedes, claro que sí di, di, a ver, di yo puedo. Y yo puedo. Yo quiero. Yo quiero. Y lo hago ahora mismo. Y lo hago ahora mismo. Así de que te invitamos, te invitamos que tú nos llames, nos escribas. Eh, necesitamos mínimo unas 10 personas para empezar a dar este taller de superación personal. Porque queremos atenderlas bien. Sí, pero va, va a ser personalizado, ¿eh? Personalizado. Personalizado. ¿No, ¿Por qué no más de 10? Porque queremos atenderte bien. Así, es. Así que aquí en el mismo video, eh, ahí está la información, ahí está nuestro correo y... Ahí está. Todo. te vamos a ayudar. Escribe. No importa dónde vivas, queremos ser de utilidad, queremos servirte, queremos claro. enseñarte a hacer algo que quizás nunca lo has hecho. Y que tú puedes hacerlo. Así es. Pregúntanos. Pregúntanos cómo podrías hacerlo. Y estamos en la mejor disposición de ayudarte, de darte la mano. cómo sí si puedes hacerlo. Claro que sí. Así pues es. Bendiciones y nos, nos vemos, vemos en el siguiente en video. El próximo video.